Entonces vamos a seguir con el tema experiencia y visión de los pacientes en el acceso a terapias innovadoras para atención de enfermedades raras. Acceso a terapias innovadoras para, se repite. Bueno, ese es un tema muy interesante, muy importante, porque creo que uno de los puntos más críticos en el caso de los medicamentos para enfermedades raras es el acceso, el acceso que no eh, tiene la disponibilidad en los en el, en el sector eh, gobierno. En el sector privado también es un problema, dado que muchas veces las mismas compañías aseguradoras no aceptan el medicamento, no aceptan la enfermedad. Es un tema muy difícil y creo que solamente nuestro expositor, el licenciado David Peña Castillo, nos podrá eh, abrir más la información sobre este tema. Licenciado, mm, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si usted me lo permite, voy a permitirme leer su currículum para conocimiento de nuestra audiencia. El licenciado David Peña Castillo es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en Ciencias Políticas e Historia de la Administración Pública en México por el Colegio de México. Muy importante, padre de dos hijos con la enfermedad de Gaucher, no sé si así se pronuncia correctamente. Experto en cabildeo para la Agencia Pública en Salud de México y del entorno global de la OMS y de la OPS. Líder de 90 asociaciones nacionales con enfermedades raras, las cuales representan a 4.5 millones de habitantes en México con estos padecimientos. En su posición actual, él es presidente del proyecto Pide un Deseo México, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. En representaciones y dignidades, él es miembro fundador de Proyecto Pidiendo México, fundada en 1996. Miembro fundador de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER, fundada en 2011. Miembro fundador de la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras, ULAPA, fundada en 2020. Miembro fundador de ACE, ACE Salud, el programa de información, orientación y apoyo psicológico de FEMEXER, fundado en 2014. Miembro de Rare Disease International, Eurodis, NOR, Rare Genes, ICOR, IGA, IPA, FIM, Fundación Jacer. Y el licenciado ha trabajado sin interrupciones desde 1996 a favor de pacientes con enfermedades lisosomales y de muchas otras enfermedades raras en México. Licenciada, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por compartirnos su información y conocimiento. Le dejo con la audiencia y nuevamente, gracias. Muchas gracias. Yo espero que ustedes me estén escuchando bien. ¿Me escuchan? Todo bien, gracias. Muchas gracias. Ahora que escuchaba una parte de la presentación de Adriana Martínez, que es una extraordinaria funcionaria en México, tuve el gusto de participar con ella en algunos trabajos que fueron muy importantes para nuestros pacientes. Me quedé asombrado de la cantidad de información que detenta y que pone a disposición de todos para que puedan hacer su trabajo. Muchas felicidades, Adri, es un trabajo extraordinario el que has hecho todo el tiempo. Licenciado, es un gusto saludarte. No muchas. quiero pasar la oportunidad, tenía mucho que no hablaba contigo, es un gusto que estés aquí hoy con, usted, con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Lo celebro porque yo te tengo mucho aprecio, pero además algo que yo normalmente hago es decir lo que siento desde el fondo del alma, sea bueno o malo. Y en tu caso, lo único que presentaste a nosotros cada que te buscamos fue una condición extraordinaria de apoyo y generosa información. Muchísimas gracias, Adri. Ya sabes que te quiero, como decimos en México, un chingo. Muchas gracias, Adri. Las enfermedades raras en México son un problema que no solo ataña a nuestros pacientes. Hace un trabajo muy intenso en afectar a muchos otros que tienen que ver con ellos, a sus familiares, a sus cercanos, en fin, a todos los que tienen que ver como familia con ellos. No es fácil trabajar para las enfermedades raras y buscar que los órganos que se dedican en México a autorizar nuestras medicaciones estén listos y a tiempo. El problema mayúsculo que tenemos los hombres y mujeres que trabajamos para las enfermedades raras es que quisiéramos que la disposición de las instituciones que tienen que ver con nosotros desde la República fueran más ágiles, fueran más rápidas, fueran más dúctiles, fueran menos complicadas. Los fármacos que en México se autorizan, y ya dio Adri la cifra, hay 20 medicamentos o terapias autorizadas en el, por el Consejo de Seguridad. Es una cifra ridícula, absolutamente ridícula. Nosotros en Accesalud hemos detectado poco más, en este momento, poco más de 600 alrededor de la República Mexicana. Tenemos nombres, apellidos médicos que los atienden, instituciones en donde están, instituciones que no los atienden, tenemos toda la información de más de 600 enfermedades y los hombres y mujeres que las padecen. La numeralia para las enfermedades raras es una muy difícil de hacer certera. Lo último que se ha, que se ha descubierto o a lo que se ha llegado es que esto según Orfanet, Rare Diseases International, Eurodis, en Estados Unidos. Es que ya casi podemos contar con mil enfermedades raras y de estas enfermedades raras en el mundo se afecta a, a entre el 4.5 y el 6% de toda la población. Y es un número importante, muy importante. No es fácil entender cómo podemos llevar a buen puerto medicaciones que son urgentes y que están autorizadas para nuestros pacientes. Un derecho ambiente con derechos plenos, diagnóstico confirmado en las instituciones de salud de la República, tendría que tener a su disposición cuando existan los medicamentos de manera inmediata. Bueno, esto no se da, absolutamente es imposible en México, por lo menos hasta hoy. Porque de aquí a que la COFEPRIS reúne todo lo que tiene que reunir y hace el trabajo que tiene que hacer, que es muy largo, también tenemos que esperar que después pase al Consejo de Salubridad y luego pase a los notables y luego a las instituciones. Y de repente ya se murieron varios que necesitaban esos medicamentos que nunca llegaron a su torrente sanguínea. ¿Es complicado? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es molesto? Mucho. Mucho. Porque nosotros siempre hemos pensado, bueno, si ya lo autorizó la FDA, si ya lo autorizó la EMA, ¿por qué no se autoriza rápidamente en México? He tenido oportunidad de saludar a varios comisionados en la COFEPRIS de manera personal, he tenido acuerdos con ellos para nuestros pacientes, desacuerdos, he tenido de todo. Pero lo más importante del asunto es que siempre he recalcado puntualmente. Explíqueme por qué si la EMA en Europa y la FDA en Estados Unidos ya autorizó esto con los máximos niveles de control, eficiencia, etcétera, no se autoriza esto rápido en México, sobre todo cuando hay discursos grandilocuentes de personas, personajes de los sistemas de salud mexicanos que dicen, no, no, ahora ya eh, va a ser en fast track, muy rápido. Eso no es cierto, no ha sido rápido, nunca ha sido rápido, nunca a la velocidad que los pacientes requieren para poder tener una condición digna y, por supuesto, a favor de su salud. Recientemente, en, la, en el año 2022, EMA y la FDA autorizaron nuevos tratamientos, nuevos tratamientos en el orden de los 60, de los cuales 19 son para enfermedades raras. Eso nos llena de gusto porque algunos de nuestros enfermos van a tener posibilidades. Sí, siempre y cuando la autorización, la presupuestación, el control sanitario, la voluntad política, la voluntad administra administrativa y presupuestal, lo permitan. Y nosotros tenemos que empujar para que lo permitan. Porque en nuestra constitu Constitución no dice en ningún párrafo que eh, eh, el derecho a la salud amparado en el cuarto constitucional es solo para personas que no tengan enfermedades raras. Eso no dice. Y nosotros tenemos que apresurar el paso. Alguna vez le he dicho a tres comisionados en la Cofepris si el medicamento que no terminan por autorizar ustedes fuera el que necesita tu hijo que se está muriendo, ¿lo autorizarías más rápido? La respuesta siempre fue, oh, David, no me hagas esa pregunta. Claro, la respuesta es sí, por supuesto, lo autorizaríamos a la velocidad más rápida para que mi pequeño no muera. 300 terapias, más de 300 terapias génicas están en este momento en desarrollo. Más de 600 nuevos medicamentos están en desarrollo a través de carpetas de protocolo específico para llegar a diferentes países en todo el mundo, incluido Latinoamérica. Lo que va a pasar es que a veces se va a crear una expectativa que va a ser difícil de ser cumplida y las expectativas que no se cumplen crean frustraciones. Nosotros consideramos que las nuevas terapias o las terapias innovadoras deberían de estar a la mayor brevedad autorizadas para ponerlas a disposición de los enfermos que padecen estas enfermedades. No podemos ser ilusos. Algún día, una senadora dijo que iba a establecer un punto de acuerdo para que se atendiera a todas las enfermedades raras que hubiera en el país. Ese es un buen deseo. Nada más que si eso fuera cierto y nosotros tuviéramos que atender a los aproximadamente 6 millones de personas que en México padecen una enfermedad rara, eso tendría como necesidad ocupar el 22% del Producto Interno Bruto y eso es absolutamente imposible. Ahora bien, no se necesita entender que tenemos que tratar con medicaciones específicas a 6 millones de personas. Se necesita entender el trato, el tratamiento, la disposición de la condición generosa, debe ser para quien está diagnosticado, lo tenemos bajo el radar y tiene una institución de salud y no son seis millones. Son muchísimos menos que seis millones los que están detectados personalmente. No digo que no haya seis millones, pero no son seis millones los que están ahorita pululando en las instituciones de salud para tener medicamento. La <coughs> República y las instituciones que atienden a los nuestros, tienen una tardanza histórica que evidentemente se está tratando de corregir, pero que no deja de ser enormemente contaminante para los esfuerzos que desde la sociedad civil hacemos. Es muy complicado porque evidentemente nosotros no tomamos las decisiones. Nosotros empujamos las decisiones, pero son los órganos legislativos, luego los órganos sanitarios, y luego todos los que tienen que ver con este universo, los que determinan qué sí y qué no con nuestros pacientes. A cualquiera que le preguntemos, en cualquier parte del mundo, incluido Latinoamérica, ¿cuántas enfermedades tienes bajo registro en el universo de enfermedades que conocen en tu país? Todos, y lo digo por experiencia propia, salvo países que están muy atrasados, te van a decir, oh, 200, 250, 300, 400. Cuando decimos que México tiene 20, se sorprenden, les decimos claramente, no son 20, pero los, los únicos registrados para atención son 20 enfermedades. ¿Qué hemos hecho nosotros para que se pueda atender a los otros que no están en ese registro? Bueno, desde hace muchos años, logramos incluir en el ejercicio que practicamos en la construcción de figuras legales que permitieron tener medicaciones, porque era un acto de generosa humanidad si no hubiera sido un acto de lesa humanidad el no atenderlos. Logramos que muchos pacientes en México estén atendidos en este momento con medicación específica. Hay institutos que han hecho un trabajo extraordinario, el INP, el Federico Gómez, el ISTE y el IMSS, hay que decirlo puntualmente, el IMSS es quien más atiende. Y cada que aparece una medicación innovadora, nosotros estamos muy atentos de que, la ruta crítica que siga para llegar a las farmacias de las instituciones no sea aquella que esté plasmada de negligencia, falta de información, descoordinación administrativa y lo peor, desinformación crítica la que tendrían que dar los expertos que pocos existen en México. Les voy a dar un dato que es espeluznante. En México hay menos de 100 médicos que conocen puntualmente, a cabalidad, muchas de las enfermedades raras. Menos de 100 médicos, muchos de ellos están en el INP, en el Federico Gómez, algunos están en otros institutos privados, pero menos de 100 médicos para una población de 131 millones de habitantes, según el último conteo de una casa especializada en población en tiempo real. Eso es muy preocupante. Ya no les hablo de cuántos genetistas tenemos, no llegamos a 300. Es decir, la complejidad para poder tener a disposición los medicamentos huérfanos o los medicamentos de innovación no solo tiene que ver con la no posibilidad de presupuestación para ello, tiene que ver con la no investigación, tiene que ver con el desconocimiento de los médicos, tiene que ver con la falta de atención específica al avangar que el mundo lleva hacia las enfermedades raras y quienes las padecen. Es muy complicado el tema. Si solo fuera por dinero... A lo mejor hacemos a que los diputados se pongan a trabajar y hagan lo que tienen que hacer, pero tiene que ver con información precisa de personas que tendrían que estar especializadas en el tema, gente que supiera de todo el universo que existe en, por lo menos, su país, de enfermos que llegan a sus instituciones y piden un diagnóstico preciso. Este es otro dato que les voy a dar, que es significativo de los problemas que tenemos en México. ¿Cuánto tiempo se tarda un paciente en ser diagnosticado? Depende de a dónde lo lleven. Porque muchos hablan de la odisea diagnóstica que es de años. Pero lo cierto es que actualmente en el mundo, el promedio para el diagnóstico no pasa de 18 meses. En México, en este momento, hay personas que pueden diagnosticar a pacientes en menos de tres meses. Depende a dónde vayan. El ejemplo es el siguiente. Una dama, junto con su esposo y su niño enfermo, Llegó a platicarnos que se habían tardado 10 años en diagnosticar a su hijo. Y en ese momento el esposo de la señora le dijo, sí, porque nunca lo habíamos llevado al Instituto Nacional de Pediatría. ¿Sabe qué, señor? Porque en el instituto no lo diagnosticaron en dos semanas. Y la señora dijo, bueno, es cierto, se tardaron 10 años porque no lo llevaron al lugar que lo tenían que llevar. Y no hay información precisa que les proponga a la gente que va teniendo estos problemas como propuesta. Oye, pide una opinión del Instituto Nacional de Pediatría. Probablemente te puedan ayudar. Porque son derechohabientes del ISTE, porque son derechohabientes del INSS, porque son derechohabientes de los de servicios de salud de Pemex o del de ISPAM. Bueno, y a veces dicen, no, pero si lo llevo al INP ya no me van a dar servicio de este lado. Es cierto. Tenemos que corregir algunos de esos saltos. Porque no es justo que un niño que requiere una segunda opinión, que es especializada, no pueda ir al INP porque si no le quitan el servicio en el IMSS o no le dan servicio en el INP porque es del IMSS. Eso es una condición verdaderamente dramática y, y, y, y simple hasta la molestia. Los eh, procesos que vivimos para encontrar finalmente la posibilidad de tener un, un medicamento innovador tienen que ver con cualquier cantidad de trabas pero las más importantes son las que los seres humanos generamos necesariamente. Como ya dije, si no estudiamos las enfermedades, no las conocemos. Si no tenemos información precisa para hacer una presupuestación a favor de las enfermedades raras y el dinero que requieren, nadie lo va a hacer. En el 2011, modificamos la Ley General de Salud, en los artículos 224 y 224 bis 1, diciendo, se tiene que hablar de enfermedades raras, gastos catastróficos, etcétera, etcétera. No, existía, no existían esas palabras, no existían enfermedades raras. Y no se había hecho ningún cambio en 50 años. Cuando lo hicimos, se empezó a mover el universo de las enfermedades raras. Se empezó a mover realmente. ¿Es complicado el tema a favor de una alianza de participación de muchos? Muy complicada, muy complicada. Las instituciones... No se ponen de acuerdo, no se pone de acuerdo el IMSS con el ISTE, no se pone de acuerdo el ISTE con Pemex, no se pone de acuerdo Pemex con los servicios de salud del ISPAM, no se ponen de acuerdo. Y eso es una máxima eh, muy difícil, muy complicada y muy vergonzosa del México que vivimos. No se ponen de acuerdo los diputados y senadores, no se ponen de acuerdo los partidos políticos, no se ponen de acuerdo las instituciones de salud, no se ponen de acuerdo los grupos de pacientes, no se ponen de acuerdo los regulatorios, no se ponen de acuerdo. Si hubiera un acuerdo de representación aliada, las cosas serían mucho más fáciles, pero mucho más fáciles. Pero como cuando se autoriza un medicamento de estos que tiene el Consejo de Servicio General, eh, eh, Pemex dice, yo lo compro, el, el ISTE dice, yo lo compro, eh, y el dice, yo no voté a favor, yo no lo compro, y no lo puedes obligar. O sea, si la resolución final fue es un medicamento que por eficacia y eficiencia se tendría que tener en las instituciones de salud, el IMSS puede decir, no, no lo compro. Y hay más de siete u ocho padecimientos que tienen medicación específica que el IMSS no compra, porque decidió no comprarlos, porque según ellos, sus expertos dicen que no guardan eficacia y eficiencia y que no van a ser finalmente para beneficio del paciente. Algún día le dije a un antiguo director del IMSS, oye, tu gente está diciendo, que este medicamento no tiene, no guarda la eficacia y eficiencia para poder atender a este universo de pacientes que tenemos en México. Son 22 pacientes. Sí, no, no. Mis expertos son, dije, y si te traigo al máximo experto del mundo para que les enseñe de qué tamaño es el asunto y cómo se tiene que resolver. Eh, no, no, no, David, no. Nosotros no podemos exponer a nuestros médicos. No, no podemos exponer a nuestros médicos, pero sí expones a los pacientes. Le pedí una carta al, al hombre más, más importante en el desarrollo de esa terapia y de la condición de investigación más amplia, y me dijo, están mal en México, David. Te puedo mandar 100 testimonios del avance positivo, con resultados eficaces y eficientes para estos pacientes. No solo en Europa o en Estados Unidos, donde se habla del primer mundo. Hay casos en Costa Rica, hay casos en Colombia, hay casos en Ecuador, hay casos en Brasil, que son, digamos, parecidos a ustedes en cuanto a economía, en cuanto a disposición sanitaria. Ellos ya los tienen a su disposición y les han dado un magnífico resultado. Por eso hablo de que se necesita voluntad política, voluntad sanitaria, voluntad administrativa, presupuestación correcta. En México seguimos adoleciendo de un ejercicio básico, se inauguró de manera rutilante el anuncio de censo en México para los pacientes con enfermedades raras y se suspendió a los pocos días. Lo suspendió Hugo López-Gatell y lo suspendió porque él piensa que este ejercicio del censo se tiene que agrupar con otros censos que son mayúsculos para que se traten de manera igualitaria. Error. No tenemos una fotografía de lo que está pasando en México. Ahora mismo se está desarrollando el registro, un saludo, de está desarrollando el registro. Bueno, y el registro no va a quedar completo. No hay ningún registro en el mundo, salvo el italiano, que esté completo. Ninguno, ninguno, ninguno, salvo el italiano. Domenica Taruscio ha... ha hecho un ejercicio extraordinario. Bueno, ese es el único completo, está actual, vital todo el tiempo. Bueno, todos los demás no. Y lo que me decía Santiago Marches, calculamos que a fin, de año... a fin de sexenio podremos. No, no, Santiago. El registro se va a tardar años, muchos años. No tenemos un censo, lo suspendieron en la Secretaría de Salud, Hugo y Jorge Alcocer, lo suspendieron, no, no pensaron en las consecuencias, ¿saben qué crearon? Crearon una expectativa enorme y yo se los apunté en un documento, decía yo, ustedes están promoviendo el censo, pero de manera inadecuada, porque la gente va a pensar que ya me censaron, entonces me van a atender, y no es así, muy lejos la distancia, te van a censar para saber que existes y que en algún punto habrá que tomarte en cuenta, pero no para darte tu medicación ahora, porque uno, o no existe, dos, no la hemos comprado, tres, no queremos comprarla, o cuatro, mejor nos hacemos tontos. Todas esas condiciones tienen que ver con un registro increíblemente difícil de superar. Porque avanzas en un tramo para que los medicamentos innovadores estén a disposición, pero te detienen en el otro porque no encuentran condiciones que sean las precisas para entender eh, costo-beneficio vale la pena. No sé cuántas veces le he dicho a algún idiota que me ha dicho del costo-beneficio, pero no se está muriendo tu hijo, por eso el costo es tan alto. Porque si estuviera muriendo tu hijo, el costo sería lo de menos. Aquí, la vuelta que hay que darle a todas las cosas es una que eh, tenga la atención a la disposición más inmediata de sensibilidad para estos temas. Son muchos temas que tienen que ver con esto. El asunto más importante el más degradante, que es que las autoridades en México creen que, por ejemplo, lo dijo Hugo López Gatel, el tamizaje no es tan importante porque realmente no se requiere en México. La condición en la que hemos encontrado Latinoamérica a partir de una muy poderosa intención a favor de los enfermos desde que nacen con el tamizaje neonatal ha hecho posible que si bien al principio se hace una, un gasto importante, al paso del tiempo, ese gasto termina por ser muy alentador a favor de ahorros, muchos ahorros, enormes ahorros. En México no atendemos la prioridad de la prevención, Atendemos cuando el enfermo ya está muy jodido, ya tiene los riñones lastimados, el corazón, el páncreas, la médula ósea. Entonces empezamos a atender. Un ejemplo muy feo de todo este asunto es, un niño nació, le hicieron el tamizaje en México, en México. No voy a decir qué institución. En México le hicieron el tamizaje porque se les obligó a hacer el tamizaje. Y descubrieron que era un niño con la enfermedad de Gaucher. Bueno, el doctor que hizo el tamizaje dijo, ah, este niño va a causar una derogación enorme para la institución. Así dijo el idiota. Y yo le comenté, ¿a cuántos pacientes con diabetes que ellos mismos se provocaron atiendes? No, bueno, a muchos, ¿no? A muchos, a estos hombres y mujeres que en México les vale madre y finalmente. Son diabéticos. Este bebé acaba de nacer hace cinco minutos, no ha hecho nada. ¿Qué no tiene el derecho a atención? ¿Qué no tiene el derecho a la más impecable condición de atención? No, bueno, sí, entonces no vuelvas a decir eso que dijiste, porque lastima a su madre que te oyó, a su padre que te oyó, y a mí. Porque yo sé lo que se siente tener un hijo que tiene una enfermedad de este tipo. De Ese tamaño son las condiciones que todavía guarda la percepción de muchos médicos en torno a las enfermedades raras. Ya dije que solo 100 y los puedo nombrar uno por uno son expertos en enfermedades raras. La mitad de ellos está en el INP. Entonces, si no tenemos un grupo de personas que especializadas en estos temas en las diferentes instituciones más importantes del país, ¿cómo vamos a hacer? que sea posible que tengamos un diagnóstico preciso temprano que mejore la condición que al tiempo va a tener el infante. ¿Cómo le podemos hacer? Ha habido cualquier cantidad de esfuerzos para que el tema se solucione. No hay ni la voluntad política de las instituciones de salud, ni de las universidades que tienen carreras de medicina, ni de los grupos legislativos, ni de nadie en el país para que sea posible. Hay una organización que está trabajando increíblemente bien, la Fundación GIST, preparando a médicos para cánceres raros específicamente. Eso vamos a duplicarlo en organizaciones de la sociedad civil para enfermedades de depósito lisosomal, para, para, para algunos tipos de desórdenes del esqueleto y de la médula ósea y del cerebro que son necesariamente los que tenemos que atender. El mayor universo de pacientes que tienen enfermedades raras y que están identificados y registrados, están en el Estado de México y en, el, en la Ciudad de México. Estado de México y Ciudad de México. Ahí están aproximadamente el 45% de todos los enfermos con padecimientos raros que hemos detectado con diagnóstico absolutamente confirmado y derecho a audiencia plena. Los demás están regados a lo largo y ancho del país. ¿Qué tan importantes son las nuevas las nuevas medicaciones, las innovadoras, las terapias génicas, ¿qué tan importantes son? Muchísimo. El problema que tenemos es que países como el nuestro no van a poder tener de manera inmediata acceso a esas nuevas terapias innovadoras. Las razones no se las tienen que imaginar. No tenemos los recursos porque no alcanzan, no tenemos los especialistas que puedan diagnosticar esa enfermedad para la que ya aparece un medicamento y tampoco tenemos, y esto es muy importante, la voluntad del Estado por hacer que finalmente se cree el Plan Nacional de Atención Integral para Personas que Viven con Enfermedades Raras. Lo empezamos a elaborar hace 14 meses. Hace 14 meses. ¿Saben cuál ha sido la participación de los diputados y senadores? Cero. Cero. Cero. Han sido las instituciones, las instituciones, las que han tenido... Atención, el IMEGEN, el FUNSALUD y las asociaciones aliadas de la FEMEXER. El gobierno, a invitación, a jalones, a empujones, no se ha sometido al tiempo de la revisión de un mamotreto que les mandamos de este tamaño con las sugerencias para que se arme el Plan Nacional de Atención Integral. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, Sacamos información de todos los países que tienen un Plan Nacional de Atención Integral y como dice Adri, lo tropicalizamos. Y lo hicimos, estupendo, estupendo. Yo lo mandé a revisión, mi esposa lo trabajó increíblemente, Celita, lo trabajó increíblemente y yo lo mandé a revisión con gente que tiene planes nacionales increíbles. Lo que dijeron fue, está estupendo. Bueno, los diputados y los senadores todavía no tienen tiempo. Todavía se están peleando para ver si, si perdonan a Lito, si perdonan al otro cabrón. Todavía están pensando eso. Pero esto es para ellos pues una no prioridad. La condición que guarda el Estado mexicano y la atención que tiene que dar a los pacientes que viven con estos desórdenes, tendría que multiplicar escenarios de reflexión para que pudiéramos entender cómo hacemos posible que los nuestros, nuestros mexicanos, tengan lo que les corresponde, que sean enfermos con los mismos derechos que tiene cualquier otro enfermo y que los traten con la disposición que se debe. En el tiempo de la pandemia, solicitamos de manera muy concreta, muy específica, que el IMSS los mantuviera bajo un cuidado riguroso, que el ISTE los mantuviera bajo un cuidado riguroso a quienes iban a sus terapias, porque hubo quienes decidieron de motu propio no ir, es su derecho, pero los que fueron a sus terapias, incluidos mis hijos, gozaron del beneficio del cuidado increíblemente positivo, bien hecho, habrá que reconocerlo. Si se puede tener una ruta de cuidado de atención especializada, también se puede construir una ruta de verificación de nuestros pacientes que tienen posibilidad de un medicamento que ya existe, que está autorizado por la EMA y la FDA, y que lo podría autorizar muy rápidamente la, la COFEPRIS. Hace tiempo, pensé que los burócratas del país, los que atienden las instituciones a las que nosotros tenemos que tener siempre en la mira, habían dejado de ser condes, marqueses, duques, eh, te piden que les pidas audiencia. La audiencia solo se pide a la monarquía. Ellos no saben que son burócratas o no entienden que son burócratas al servicio de los ciudadanos, porque vivimos en una democracia representativa, y te tienen que atender. Ah, no, te pasan a la secretaria de la secretaria, de su secretario particular, para poder ver si te atienden o no te atienden. Son unos infelices que retrasan toda la operación que tiene que hacerse a favor de niños muchas veces, de adultos en otras ocasiones, y de gente joven en algunos casos. Eso es injusto. Absolutamente injusto, porque no solo están atentando contra la salud y la dignidad de las personas que les piden una entrevista, que no una audiencia, una entrevista. Tú pides audiencia a quien tiene un nivel noble, con una carta de registro legendario de la nobleza, pero no un funcionario de la república. Adriana, funcionaria de la Cofepris cuando yo la solicitaba jamás tardó más de un levantón a la llamada que le hacía para decirme vente acá lo vemos inmediatamente no hay muchos de estos no hay muchas de estas no hay porque de repente le envías una carta rigurosamente concreta al comisionado a Hugo López Gatel y Ahí te la contestan si quieren. Yo he saludado tres veces al señor presidente de la República en aeropuertos, siempre con disposición extraordinaria. El señor, un minuto, no puedo más, un minuto, con disposición extraordinaria, pero los duques y marqueses que todavía existen en la Misión Pública Federal son patéticos, ridículos, unos infelices que no están a favor de la mejor causa. ¿Por qué cuando se habla de enfermedades raras y se aplica el término hay medicamentos innovadores. Muchos hombres y mujeres en México de las instituciones voltean la mirada, se complacen con un guiño y le hacen, este idiota viene a hablarnos de lo que no vamos a comprar nunca. Bueno, lo vamos a hacer. Lo hemos hecho durante los últimos 28 años y lo vamos a seguir haciendo. Aunque es una lástima que cada tres años para diputados y seis años para senadores tenemos que volver a evangelizarlos, tenemos que volver a decirles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. También al de la COFEPRIS. Lo más importante es que no cejemos en el esfuerzo. Las trabas que tenemos para los medicamentos innovadores tienen que ver con el ejercicio resolutivo que no pongamos a disposición de nuestros enfermos. La traba existe cuando te sometes a ella. Nosotros no vamos a permitir que una traba impida el flujo hacia la oportunidad más digna de nuestros pacientes porque eso sería una cobardía imperdonable, reprochable. Tenemos que participar con una condición vigorosa a favor de los nuestros, no porque estemos insistiendo en una condición ilógica, sino porque la lógica nos da la razón de que la atención hacia ellos no debería ser en los términos de tiempos de negligencia, de discriminación que ocupan los funcionarios de la República. Aquí podemos decir que los funcionarios de la República son los más amables de Latinoamérica. Los funcionarios mexicanos son los más amables de Latinoamérica. También son los más inútiles. También son los más obcecados con no hacer su trabajo. Hace algunos años, un querido amigo de Dinamarca me dijo que... Fíjate, David, que acaba de nacer mi nieto y nació con la enfermedad de Gosher. Hoy, oh, lo lamento, le dije. Y él me dijo: No, bueno, ya está en tratamiento. ¿Cómo? Sí, ya está en tratamiento. ¿Cuántos meses tiene? Tiene 15 días. ¿15 días? ¿Y ya está en tratamiento? Sí. Y se me ocurrió la pregunta más idiota: Oye, ¿cómo le hacen ustedes para cabildear con sus representantes y legisladores del gobierno? pues para que todo esto se autorice tan rápido y se hagan las cosas a la brevedad que requieren los pacientes. Y dijo, no, no entiendo tu pregunta. Acá en mi país, todos hacen lo que tienen que hacer, ese es su trabajo. Me quedé sin palabras. Acá no tenemos que forzar los médicos, acá todos hacen su trabajo, y su trabajo es lograr condiciones que para la población de su país sean las que deben de ser. Igualito que en México. Bueno, por eso hemos tenido que pelear tantas veces, en tantas ocasiones. Yo obligué al presidente de la república a que atendieran a mis hijos. Lo obligué. Personalmente. Doce horas después de ese diálogo obligatorio. Trajeron el medicamento hace 28 años. Para mis hijos. Los dos primeros pacientes en México atendidos con terapias especializadas para enfermedades raras. Yo les puedo contar cualquier cantidad de historias que tienen que ver con los problemas que tienen en el transcurso de una odisea para la atención de un paciente, los hombres y mujeres que los cuidan, que los llevan, que los traen, que los suben, que los bajan. Ustedes deben de entender que me faltarían cuatro días para contarles todo eso. Tengo un tiempo acotado que mucho agradezco porque... Es difícil encontrar espacios en donde se pueda hablar de la realidad que vivimos los mexicanos, de la realidad pasmosa, de la condición extraordinariamente difícil, porque aunque el discurso del señor presidente es salud para todos, eh, ese discurso no permea en los enfermos con padecimientos raros que están detenidos para atención porque ya sea la COFEPRIS o el Consejo de Salubridad o el Iste o el IMSS o algún instituto de salud Decide no darles atención por ahora. Yo, yo creo, perdón, ustedes me dicen cuando me tenga que callar, por favor. Yo creo que la más importante consideración que tenemos que tener a favor del de tema de la inmediatez en el diagnóstico, la inmediatez en la aprobación de medicamentos, la inmediatez en el seguimiento que se le tiene que dar a los pacientes, es unirnos todos en un esfuerzo no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Porque la razón más importante de todo este ejercicio no tiene que ver con lograr que mis hijos tengan el tratamiento. Eso, por supuesto. Tiene que ver, que, tiene que ver con que todos los mexicanos tengan su tratamiento. Yo obligué al presidente de la República a que trajera el tratamiento de mis hijos. Pero no puedo obligar a cada presidente a que... Uno por uno traigan el medicamento para cada paciente que va apareciendo. Tenemos que sentar las bases y tienen que ser de manera legal, constitucional, amparadas en el documento más importante que tiene México. Otro dato muy difícil de asimilar es, México ha firmado con un compromiso de, de hacer lo posible cuatro decenas de tratados que tienen que ver con enfermedades en muchos casos raras. ¿Saben cuántos se cumplen? dos. Porque hicimos a que se cumplan. Dos de cuarenta. Gracias por la información, Jesús. Dos de cuarenta. Y entonces, la oportunidad que realmente tienen los pacientes es, uno, estar informados. La información es básica. Si tienen información acerca, no solo de su padecimiento, sino de los lugares donde pueden ser atendidos, de los lugares donde pueden ser debidamente eh, a, de, debidamente llevados al seguimiento específico, si tienen esa información, ya ganaron una parte muy importante de todo el camino. Si tienen el diagnóstico confirmado porque llegaron a instituciones que se los pudieron dar, si saben que existe un medicamento, pueden empezar a trabajar en el ejercicio ciudadano, que es fundamental. ¿Conoces tus derechos? Exígelos, porque si no los exiges, los pierdes. Y para los diputados, senadores y todos los burócratas del país, mientras tú menos exijas, más a toda madre. Más a toda madre porque no tienen nada que hacer. Cuando vemos a los sinvergüenzas diputados y senadores, y hablo de los que ustedes ya conocen, decimos, ¿cómo puede ser posible que cantidades de ese tamaño se desvíen hacia estos temas y no se puedan comprar bombas de infusión o un aparato de resonancia magnética en México, o etcétera, o etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy triste. Es desalentador. El presidente, me consta, ha tenido una muy importante y buena intención. Lamentablemente, los hombres y mujeres, no necesariamente los que pone, tienen no solo el conocimiento, sino la sensibilidad para llevar a cabo sus tareas. La condición más importante que debe guardar un organismo legislativo, es la de dar atención inmediata a sus representados. A sus representados. Repito lo que ya dije. Vivimos en una democracia representativa. Esos hombres y mujeres que están en el Senado no nos representan cuando debieran hacerlo. Porque si lo hicieran no estaríamos platicando ahorita de esto. Estaríamos seguramente yo saludando a la a la, a la Adri y a toda la gente que es tan amable en este espacio. Pero no hablando de las dificultades que tenemos para hacer que los medicamentos innovadores lleguen a quienes deben de llegar. Voy a hacer una referencia rápida en los siete minutos que me quedan acerca de la historicidad de lo que hemos visto para la autorización de nuevos medicamentos y las trabas burocráticas. Empecé este ejercicio hace 28 años y hace 28 años Fui el primer hombre que llegó a la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y exigió que hubiera atención para nuestros pacientes. En algún punto, un legislador se quedó dormido y le dije, hey, hey usted despierte, se acaba de acostar encima de un niño que está enfermo, ya lo contagió, se puso verde. Le dije, es mentira, pero no se duerma, ponga atención. A partir de entonces, en la COFEPRIS, he saludado a los últimos siete comisionados. Han tenido actitud la que deben de tener, sí, sí. Prontitud, la que deben de tener, no siempre. Exactitud, la que deben de tener, en algunos casos. Y en todos ellos, aún con las dificultades que se crearon, logramos avanzar. Ahora mismo con el nuevo comisionado, estamos avanzando lento, pero estamos avanzando. ¿Qué requerimos? Una mayor velocidad en todos los temas que tienen que ver desde la aplicación de el, el acuerdo de hacer que sea autorizable tal medicamento para que se ponga a disposición. Ya sabemos por todos lados que tiene que pasar, pero si pasamos la COFEPRIS ya vamos de avance. Bueno, también hay que presionar al Consejo de Salud Pareciera ser que está invisible porque ahora no sabemos quién, quién sí, quién no. De repente las decisiones de de Jorge Alcocer y de Hugo lópez Gatel invisibilizan a los funcionarios. Bueno, la historia tiene que partir de hoy en adelante, porque lo que ya pasó ya nos lastimó o nos benefició, pero ya se quedó. ¿Qué tenemos que hacer de hoy en adelante? Este ejercicio, esto que ustedes promovieron, esto a lo que me invitaron, una reflexión que tenga como oportunidad llevar opiniones diversas al universo de quienes nos escuchan, para que pueda ser posible que tomen una atención que sensibilice su participación, porque aunque parezca que no, todos en México estamos involucrados en las enfermedades raras. Hoy nosotros, mañana otros y pasado aquellos. Todos vamos a estar involucrados. Y ojalá que en el futuro exista la posibilidad mayúscula de tener centros de especialización específicos en las diferentes regiones del país, tamizaje neonatal ampliado a disposición de las instituciones de salud, economía en cuanto a la posibilidad de que los pacientes no se tengan que trasladar desde sus estados, en algunos casos lejísimos, hacia la Ciudad de México al Instituto Nacional de Pediatría, que es el único que los podría ayudar. Buscar que lo que hoy mismo está fragmentado en las instituciones de salud empiece a cuestionarse para entender ¿Qué es lo que tenemos como posibilidades para ocupar a favor de los nuestros? Yo le he pedido al generoso Todopoderoso que me regale el último minuto de mi existencia para volver a ayudar a alguien más. Lo entendí el día que mi hija me dijo, papá, gracias por salvar la vida de mi hermanito y la mía, pero ¿no te parece que deberías de ayudar a todas esas mamás que están buscando ayuda? Ese día entendí que era cierto. Lo entendí hace 27 años. Y pensé: bueno, si mis hijos pudieron, ¿por qué otros no van a poder? Y en esas he estado los últimos 27 años de mi vida. A ustedes, a todos ustedes, pero en especial a Adriana, le regalo el más amplio reconocimiento, el más fervoroso cariño por la atención que siempre nos ha dado y el reconocimiento mayúsculo de una de las pocas funcionarias que han estado muy atentas a darle seguimiento al trabajo que se hace en México por los que más lo necesitan. Hay una instrucción en el proyecto Pide un Deseo y en la Federación que dice cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces, lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido. Porque no nos damos por vencidos, porque no damos un paso atrás y porque jamás, nunca dejaremos de velar por quienes más amamos. El estar hoy aquí con ustedes refrenda este pensamiento. Sigamos trabajando y hagamos que las cosas buenas sucedan para quien más lo necesita en el país. Y ustedes saben que nuestros niños son el futuro de este que es el más impresionante, hermoso y poderoso país de todo el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado David Peña. Tenemos ya algunas preguntas aquí en la herramienta de preguntas y respuestas. La primera de ellas dice si recientemente y derivado de la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras han habido alguna iniciativa eh, legisl legislativa o panel de discusión sobre el acceso a terapias a este tipo de enfermedades y también se pudiera repetir del por qué se suspendió el censo de las enfermedades raras. Sí, no ha surgido ninguna iniciativa que sea contundente y bajo una construcción poderosa, han surgido han surgido, perdón, las respuestas que siempre dan los funcionarios que se sacan la foto. Vamos a estar trabajando, haremos lo posible, nada en específico que atienda sobre un punto de acuerdo que se construya con robustez y que vaya a ser un centro de gravedad poderoso, que lo jale y lo haga posible. En este momento, no, ninguna. Lo vamos a hacer desde, como siempre, desde la federación y desde las organizaciones de pacientes, vamos a hacer a que sea posible, primero que nada, que tengamos finalmente el Plan Nacional de Atención Integral para Enfermedades Raras y quienes las padecen. Segundo, vamos a incorporar la petición exigente de que el censo se reavive. La pregunta del, del censo, que tiene que ver que por qué se suspendió, tiene que ver con percepciones, intenciones e ideas de Hugo lópez Gatel y de Jorge Alcocer que pensaron que no era el momento de lanzar un censo para enfermedades raras cuando podrían complicar toda la participación de los institutos y también la participación de estas estrategias para agregar en un todopoderoso todas las enfermedades que existen en el país, iban a agregar a las raras con las diabetes, con los cánceres, con las hipertensiones, en un plan maestro grande. Todavía no lo hacen van a tardar, a lo mejor no terminan el sexenio haciéndolo, pero por eso hay que estar insistiendo. ¿Por qué se suspendió? Porque la percepción de ellos fue que no era el momento de lanzarlo, cuando todos sabemos que es importantísimo tener el registro fotográfico de un censo. Gracias, licenciado. Eh, otra pregunta que tenemos es, si para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, la secuenciación génica son los estudios recomendados de primera instancia. Sí, sí. Este recurso que hoy está a disposición de muchos, la secuenciación, es uno extraordinariamente, extraordinariamente eficiente para entender hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos los padres, los tutores de personitas que tienen enfermedades de este tipo. La secuenciación es una, es una participación extraordinaria para lograr atención que no vulnere por el tiempo la disposición a tratamientos específicos. Licenciado, ya no tenemos más preguntas. Yo quisiera agradecerle su participación por su extraordinaria plática y pues lo dejo con la química Carmen Margarita Rodríguez Cueva. Gracias. Muchas gracias. Licenciado David Peña Castillo, yo tengo dos comentarios y una petición. En primera, el comentario es que como padres, eh, la generalidad, eh, tienen a sus hijos y no tienen, o la, no tienen el conocimiento, la, existe la ignorancia o los recursos para identificar que uno de sus hijos tiene una, una situación diferente. quizás no puedan decir una enfermedad y pasa el tiempo y concluyen que así nació y así, así va a seguir y en el mejor de los casos viven muchos años o no pero no tienen acceso y nuestras instituciones de salud y nuestro gobierno y toda la sociedad, no damos esa información que se, de, se difumine por muchos lados para que los papás puedan identificar eso y poder llevar a sus hijos a tiempo a tener la oportunidad de una mejor vida o de una solución. Qué afortunados son sus hijos, licenciado, en tenerlo usted como padre y que Dios lo bendiga por esa sabiduría. Y sobre todo esa fortaleza y ese, ese carácter, esa lucha, para lograr no solamente el beneficio de sus hijos, sino de muchísimas personas. A mí me ha conmovido, sinceramente. el otro comentario. Perdón, perdón, perdón. No, continúo, continúo, licenciado. Yo le agradezco lo que acaba de decir. Yo no hice ningún esfuerzo extraordinario. Lo que hice fue lo que corresponde hacer cuando un padre tiene hijos enfermitos. Eh, Voy a decir algo que, que probablemente tenga que ver con mi determinación. Mi bisabuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela fueron eh, trabajadoras domésticas de la lucha del esfuerzo, de la lucha increíble del esfuerzo. Mi madre, que en paz descanse, me pidió que hiciera todo lo que fuera necesario para prepararme. Eh, una mujer extraordinaria en empuje, siempre nos empujaba. Lo que hice, querida amiga, es lo que corresponde hacer a un padre que tiene dos hijos enfermos. Y lo que le pido a la gente que haga es que imite, no de la misma forma, porque todos somos diferentes, pero que imite esta condición de determinación para lograr que las cosas sucedan. Una cifra muy triste y poderosa es, de cada diez familias con enfermos raros, solo tres solo tienen papá y mamá. Las otras siete familias solo tienen mamá que tienen unos alcances, unos ovarios increíbles y van a todas por salvar a sus pequeños. Siete de cada diez, familias solo tienen mamá para las enfermedades raras. Y eso es una condición dolorosa para las mamis, muy dolorosa. Por eso las queremos ayudar siempre. Cualquier mami que quiera comunicarse con nosotros solo tiene que buscar Femexer en la red y le van a aparecer los teléfonos, los, los correos electrónicos, los, las redes sociales, todo esto que yo... A veces ni me acuerdo de cómo se llaman, pero si ponen Femexer, van a encontrar todo esto. Yo le agradezco lo que acaba de decir. Por favor, continúe. Gracias, licenciado. Pues la segunda es que esta, esta eh, llamada de atención, esta sacudida que nos saluda, porque a mí me ha dejado verdaderamente sacudida, porque vivimos en un entorno en que, como usted ha dicho, nada se puede. Son barreras, son eh, puertas cerradas, y nos quedamos así y deberíamos de unir fuerzas y tener más agresividad, ser menos tibios para ejercer nuestros derechos en todos los ámbitos, porque si seguimos así con esa tibieza, este México se va a ir cada día más para abajo, y sobre todo, hablando de salud, el acceso a medicamentos, el acceso a la salud también, lo estamos viendo ya en una manera crítica y grave, deteriorado. Deberíamos de imitar esta actitud de usted, reproducirla, y también mi último comentario, para no alargarnos, es que nos permite estar cerca de usted, que lo tengamos en el MEPRES, porque su presencia, para mí, es hoy, a partir de hoy, muy valiosa, licenciada. Yo le agradezco mucho. Quiero referir que eh, te, tenemos que u, u, ubicar algo que es muy importante, y, y, y tengo que decirlo, es, para los mexicanos es muy complicado, por protagonismos exacerbados, ponerse de acuerdo. Le voy a dar sí. cuatro sí. ejemplos. Diputados y senadores no se ponen de acuerdo. Partidos políticos no se ponen de acuerdo. Así es. Estados de la república no se ponen de acuerdo. Así es. La consideración a la que en las familias no nos ponemos de acuerdo, el hermano piensa una cosa, el otro piensa otra cosa. Correcto. Por eso siempre he dicho al grupo que que que trabaja con nosotros, siempre les he dicho, no esperes que nadie te esté ayudando. Haz lo que puedas, rompiéndote el alma para que suceda. Yo le puedo decir ahora mismo, mi querida amiga, estaré no solo a sus órdenes, sino enormemente gustoso de participar con todo lo que tenga que ver que ustedes inicien para los enfermos que nosotros representamos. A usted le garantizo, le garantizo yo, y siempre digo lo que cumplo voy a estar mil por ciento atento a lo que yo pueda incorporar como granito de arena a su esfuerzo. Lo voy a hacer de manera absolutamente decida. Adri sabe que digo lo que siento y que siempre cumplo lo que digo. Algunos funcionarios les he mentado la madre y le he dicho eso es lo que te mereces cabrón. Bueno, esos a quienes he enfrentado directamente no merecían otra cosa porque hay otros a quienes les beso los pies porque hacen su trabajo y lo hacen muy bien, con, con todo el cariño que tendrían que hacerlo para los mexicanos. Nadie en México, nadie en México, va a dejar de tener atención por parte de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, así fuera el peor hombre o mujer que existiera en este país. Pero si tiene una enfermedad, no me importa quién sea, una enfermedad rara, si tiene una enfermedad rara, no me importa quién sea, lo voy a atender porque ese es el derecho que merece esa persona, con mucho gusto. Muchas gracias por todo el tiempo que me dieron, por, por ser tan amables con sus comentarios, pero sobre todo, sobre todo por haberme tomado en cuenta. Gracias, gracias desde el corazón, licenciado, y yo también estaré cercana a usted, todo lo que me permita, tanto para ayudar con un minúsculo granito de arena, y también para aprender de usted con esa sabiduría, y esa enorme alma que Dios te dio. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho. Un gracias. abrazo para todos. A Adri, un abrazo para ti. Cuídense todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.